El vendaje compresivo, su función va a ser dar una compresión para disminuir el proceso inflamatorio que se haya producido tras una lesión en el tobillo. Material que precisamos: venda de algodón. El ideal para el tobillo es una venda de 15 centímetros, aunque puede realizarse con más dificultad con una venda más pequeñita que sería de 10 centímetros. Lo que hay que realizar es una capa homogénea que cubra desde la raíz de los dedos hasta al menos dos terceras partes de la pierna. Para ello solemos empezar por la parte distal El pie lo llevamos a la posición funcional, es decir, 90 grados Es importante que los relieves óseos, como los mariolos y sobre todo el talón, estén bien almohadillados. Y ya nos vamos en dirección próxima, intentando que la capa del algodón sea lo más homogénea posible. Si quisiésemos colocar más algodón, vendríamos en sentido distal y podríamos ir colocando todas las capas que considerásemos convenientes. Bien, tras colocar la capa de botón, viene la capa que le va a dar la compresión. Se puede hacer con distintos materiales. Por ejemplo, la venda de crepé, que es una venda elástica en el sentido longitudinal pero inelástica en el eje transversal. Hay que empezar la venda, traído los dedos, y se debe de colocar cuando la lesión es en la parte externa del tobillo, Empezamos por la parte externa de tal manera que cuando vamos a colocar las bandas la tendencia es a aproximar la estructura ligamentosa que está lesionada. ¿Ven? Lo que hacemos es aproximar y a partir de aquí ya podemos hacer un vendaje en espiga. con esto tendremos un vendaje que comprobamos que la presión es la adecuada porque no podemos verificar ¿eh? la inmovilización estos vendajes mantienen la presión durante de 3 a 5 días como máximo ¿eh? estos vendajes dan compresión homogénea que tiene que ser presión que disminuye de la zona distal a la zona próxima pero, dejamos relajado son vendajes que apenas provocan una limitación de la movilidad del artículo cielo Por tanto, comprimen, pero no inmovilizan.